no no tan no tan solo de los inquilinos ¿no? que quieren averiguar valores de alquiler eh, que, que la disponibilidad sino también los propietarios que Acrecienta la incertidumbre, y bueno, ¿y qué pasa este verano? ¿Se alquila? ¿Cómo se alquila? ¿Qué es lo que va a suceder en este marco también? Como mencionábamos anteriormente, se han hablado desde, tanto desde la provincia como desde el municipio si vamos a tener temporada y en qué contexto. Para conversar en, de este tema tenemos en línea a la corredora pública Claudia Alicio. Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Claudia es eh, también a la vez, además de, de, de estar ejerciendo su profesión, es presidenta del Centro de Profesionales Martilleros y Corredores de nuestra ciudad, que por estos momentos está teniendo bastante trabajo, digamos. Sí, la verdad que sí. Estamos viviendo épocas que impensadas realmente, eh, con condiciones totalmente atípicas. Así que estamos aprendiendo y tratando de resolver día a día eh, todas las dudas que tenemos las consultas que recibimos que son muchas no eh, así que bueno dentro de ese contexto estamos trabajando contame Claudia hace dos días eh, se vio publicado eh, una, una gacetilla digamos de respecto a las fechas de entrada. qué contanos vos un poquito de qué se trata mira nosotros lo que estuvimos viendo eh, de acuerdo a al protocolo que pensamos que se va a establecer, eh, consultamos a todos los colegas y les planteamos la posibilidad de manejar unas fechas diferentes este año en el sentido que eh, queremos dejar dos días justamente en el recambio. Es decir, eh, una primer quincena de enero, por ejemplo, que normalmente se hacía del 30 o primero hasta el 15, la estamos haciendo hasta el día 14, y el ingreso de la gente de la segunda quincena de enero eh, sería el día 16, con lo cual nos da un poco más de tiempo para eh, poder realizar la, la limpieza y la sanitización de la propiedad que estamos entregando a la familia que ingresa. Eh, por ese motivo propusimos esas fechas, que son las que eh, vimos a conocer, eh, que nos parecen algo más práctico para el momento que estamos eh, viviendo, ¿no? Claramente. Esa es la idea. Esa es, es una de las ideas. Eh, al respecto, eh, básicamente, bueno, es es, es, conocí, es público conocimiento que los recambios eh, generan un. un bastante movimiento, todo lo que tiene que ver lavaderos, eh, chicas que, de, que disponibilidad de chicas de limpieza, que este año va a tener que ser superior, inclusive en la, la calidad de la limpieza, porque la demanda va a ser importante respecto al cliente que entra y quiere recibir todo en condiciones. Y claro, exactamente, por ese motivo es que estamos dejando un espacio mayor en el recambio para poder eh, realizar el trabajo que, que nos va a demandar, ¿no?, eh, el, el protocolo que seguramente tendremos y, y porque somos conscientes realmente de toda esta situación. ¿no? Respecto a otro tema que creo que es esencial, eh, eh, he recibido bastantes eh, comentarios, consultas, de qué va a pasar, en, tengo entendido que en Carilo incluso bueno, algunas inmobiliarias están llamando a los clientes y le están ofreciendo ya poder reservar sus propiedades y por otro lado hay... Martilleros más conservadores, tal vez en Pinamar, que están esperando que de, todavía no solo no han, eh, digamos, marcado un incremento respecto a la temporada anterior, sino que todavía eh, se resisten a realizar reservas. ¿Qué, ¿Qué es la, cuál es la postura que está haciendo tendencia dentro del centro? Mira, en general, eh, Cariló siempre se manejó de forma diferente a Pinamar. Eh, Pinamar siempre salió con los valores eh, prácticamente en, en fines de septiembre, octubre, recién fijan valores. En Cariló lo hacemos en junio, julio, con lo cual este año volvimos a hacer lo mismo, estuvimos pactando viendo más o menos cuál iba a ser el incremento y, y de hecho ya hay algunas propiedades que se han alquilado. Eh, Obviamente viene todo un poco más lento y más aún a partir de las declaraciones del Ministro de Salud de la provincia, que no fueron muy afortunadas, creo, en este momento. Totalmente. Eh, sí, porque crea más incertidumbre, eh, genera poca empatía, ¿no? Porque somos un sector que necesitamos eh, poder trabajar y... Yo, por ejemplo, estoy convencida que este verano vamos a tener temporada. Va a ser una temporada totalmente diferente porque vamos a tener que estar respetando el distanciamiento. Eh, el Muchos propietarios de, también van a utilizar ver, van sus a, casas. Sí, sí, exactamente. Ese es un tema también que a nosotros nos está demorando. Tenemos mucha demanda, pero tenemos pocas casas confirmadas porque muchos propietarios nos dicen que obviamente este si año algún periodo ellos van a ocupar su casa. Y como todavía por ahí no lo tienen definido, eh, bueno, están demorando un poco en la respuesta. Pero los que nos confirmaron, eh, te digo que la gran mayoría, nosotros eh, volvemos a invitar al último inquilino que estuvo, y han concretado lo que estamos haciendo en Cariló, por ejemplo, es... Eh, en el contrato estamos poniendo una cláusula especial, que es por fuerza mayor, por causa de la pandemia, que en el caso de que la autoridad competente, o sea, desde el gobierno eh, dispongan que la gente no pueda circular y no pueda venir a ocupar su casa, y bueno, tendremos que devolverle el importe abonado. Eh, obviamente, si no pueden ocupar la casa por ese motivo, eh, tendremos que devolverlo. Claro. Pero yo creo que no vamos a llegar a esa situación. Yo pienso ¿Sisto? lo mismo. Sí, yo soy optimista. Claudia, optimista. sí, tal cual. ¿Qué, ¿Qué incremento están planteando en Cariló respecto al año pasado? Eh, nosotros aquí estamos haciendo eh, entre un 40 y un 50% de con respecto al año pasado en pesos eh, en pesos exactamente bien eh, y eso es lo que más o menos hemos acordado y y en, lo están aceptando tenemos buena respuesta hay casas que por ahí de otros años quedaron un poco atrasadas en ese caso hemos aplicado el 50 pero la gran mayoría ha aceptado el 40% Excelente, creo que es un, un buen parámetro. Eh, por supuesto que, bueno, en dólares, eh, los que han alquilado en dólares bajaría en dólares el valor, sí, pero obviamente. bueno, en, para, para hacerlo más sencillo, en el valor del año pasado, en pesos, un incremento del 40% sería razonable. Exacto. En Pinamar, lo que estuvimos hablando un poco con los colegas, que quizás el incremento que van a, a sugerir esté entre un. 35% y máximo un 40%. Eh, yo creo que eso también se, se debe a que, bueno, hay mucha más oferta en Pinamar que lo que hay en Cariló y de repente eh, es mayor la competencia. Y... y sobre todo hay muchas propiedades todavía que son muy antiguas o que por ahí no, sí. no, no dan con el perfil de, de digamos del, del público que, que exige y como va a haber tanta oferta, creo que eh, como vos decís, es lógico eh, conquistar con, con, un, con el precio. Con, el, eh, con un precio atractivo, Con un precio atractivo, así que es, es para que a veces esto lo, lo aclaramos para algunos propietarios ¿no? que, que tengan conciencia porque después no, no logran eh, concretar y eso también es una frustración, ¿no? lo que implica tener una propiedad parada o, o bueno. Eh, es, es... Lo que pasa es que nosotros también como este, inmobiliarios eh, tenemos que exigirle a los propietarios, ellos eh, deben poner, eh, actualizar sus casas, equiparlas acorde a la demanda que hay. Totalmente. Si hay casas que no tienen este, esa actualización, eh, hoy en día, por ejemplo, que tengan internet, wifi totalmente. ¿Wifi? Se alquila wifi todo? con casa. Estoy sí, está, es una frase que <ríe> no importa qué calidad, pero es wifi primero y después qué <ríe> que, que, que, que el resto. Así que es. yo siempre digo, entran a la oficina y antes de decirte a qué casa van, con, te dicen, ¿me das la clave? Precio, totalmente, totalmente. Sí, es así así sí. que es, es es una realidad y está bueno que tam es, también esté dentro del debate, ¿no? La, la, el, como como localidad, por suerte, tenemos un, un, tenemos un muy buen perfil, creo que de la costa atlántica eh, somos bendecidos en ese sentido, pero sí. tenemos que mantener ese... Ese estándar, los tiempos son difíciles, pero no quiere decir que bueno que, que, que se deje de, de mantener la propiedad para que realmente se pueda conseguir lo que lo que uno busca, que es el, el éxito en, el, en, en la concreción, tanto en venta como en alquileres, ¿no? Por supuesto. Seguro, seguro, tenemos que estar acorde a la demanda que tenemos. Y esa es también responsabilidad nuestra de transmitírselos a los propietarios para que ellos eh, puedan tener una mejor renta, porque en definitiva pasa... Eh, para eso ¿no? Totalmente, bueno Claudia vamos a seguir en contacto porque todo lo que vayan desde el centro, desde los diferentes colegios, todo lo que los, los martilleros vayan eh, marcando como tendencia, lo, en este programa se va, se va a hacer luz obviamente eh, la, la, las operaciones que se hacen a través de, de los martilleros tienen la, la tranquilidad digamos de que, de que es todo como la transparencia que las propiedades están en condiciones que van a contar con con los servicios que se ofrecen, así que bueno, nos interesa eh, la comunicación eh, permanente. La responsabilidad de un, de un martillero, un corredor, está en que eh, el turista que llega sabe que hay una oficina, que hay un lugar a donde pueden ir a reclamar, a, a, a consultar todo lo que necesiten y tienen también toda la el, digamos el apoyo eh, legal. Y se que lo respalda. Este de y nosotros lo respaldamos, por Totalmente. Supuesto. Claudia, un gusto como siempre y, bueno, y seguimos gracias, en contacto. La... Bueno, gracias. ¿eh? Igualmente. Bueno, nos escucharon, ya estamos eh, empezando, empezando a palpitar lo que sería esta temporada 2020, 2021. Eh, nosotros desde aquí estamos seguros que vamos a tener temporada Bien lo dijo Claudia, eh, esto es insólito Estamos viviendo, Hemos pasado muchas crisis Esta es diferente al resto porque no solo tiene que ver con lo económico Sino que tiene una influencia que eh, impacta en la salud Que no es menor eh, pero no, no por eso no, no vamos a, a bajar los brazos, ¿no? Seguimos desde Impacto Inmobiliario todos los miércoles eh, contándoles esto que tiene que ver con lo que es la arquitectura, la, la inmobiliaria, los alquileres, el turismo, los servicios que, que tanto tienen que ver con la, con la producción de nuestra localidad. Hasta el miércoles que viene.